Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Lección 348 Ni mi ira ni mi temor tienen razón de ser, pues tú me rodeas. Y tu gracia me basta para satisfacer cualquier necesidad que yo perciba. Padre Déjame recordar que tú estás aquí y que no estoy solo, pues estoy rodeado de un amor imperecedero. No hay razón para nada, excepto para la paz y alegría perfectas que comparto contigo. ¿Qué necesidad tengo de ira o de temor cuando lo único que me rodea es la seguridad perfecta? ¿Cómo puedo sentir miedo cuando la eterna promesa que me hiciste jamás se aparta de mí? Estoy rodeado de perfecta impecabilidad. ¿Qué puedo temer cuando la santidad en la que tú me creaste es tan perfecta como la tuya propia? La gracia de Dios nos basta para hacer todo lo que Él quiere que hagamos.